Hola, el día de hoy vamos a realizar una preparación tradicional de la Ciudad de México. Originalmente es de la zona de la Basílica, la Villa de Guadalupe, pero por unas mujeres que son llamadas gorderas por hacer estas gorditas de maíz y por eso se le denomina el nombre de Gorditas de la Villa. También puede denominarse gorditas de Coyoacán o tortitas de Coyoacán. Sin embargo, su nombre original son gorditas de la villa. Hay registros donde se empezó desde el siglo XIX a hacer este tipo de recetas por generaciones de mujeres. Desde sus abuelas y bisabuelas ya venían haciendo esta receta. El registro de esas tortitas fue desde que estaba la basílica, e incluso antes a sus alrededores ya se vendían y se fueron desplazando eh, tanto en la basílica como al tiempo. Se les prohibió estar ahí por... Venta, porque ya no les gustaba que estuvieran ahí alrededor de, de la Basílica de Guadalupe, se fueron eh, distribuyendo en diferentes mercados a sus alrededores, así terminando también en mercados de la Ciudad de México y comúnmente en otros lugares donde se pueden establecer como en Coyoacán también hubo este cambio de su envoltura por lo mismo que era tóxico el papel salubridad ya no las dejó seguir con esa venta así es que no cambiaban el empaque entonces por eso también se ve que tienen como un plástico como de panadería y después encima el papel tradicional colorido, el papel china para que no sea tóxico por este calor que emite la preparación y cabe destacar que dentro de la historia eh, se menciona que este tipo de tortitas o gorditas más bien, se hacían en piedras de hormiguero. Así como fue evolucionando el tiempo, los precios, el empaque, también es su manera de preparar. Y esta técnica es antigua desde la época prehispánica. Pero fue evolucionando las técnicas culinarias, los utensilios, hasta que llegaron al comal. Pero inicialmente sí se usaba asado en, en piedra y evolucionó al asado en comal. Una de las razones por las que quise hacer esta receta es porque me recuerda a mi infancia, desde niña he ido a Coyoacán no iba a la basílica, pero yo tengo esta idea de que son tortitas de Coyoacán. Yo me puse a investigar y seguramente hay personas que creen que son de Coyoacán, pero en realidad son de la vía de Guadalupe. Entonces, por eso me es interesante realizar esta receta, e investigar un poco más eh, el origen. También me gustó mucho en esta preparación, que lleva un ingrediente eh, 100% originario de México, de la época prehispánica, desde ese entonces, registros de su consumo, que es el maíz de cacahuazintle hizo muy especial, tanto de mi infancia como de insumos 100% mexicanos. Obviamente los otros ingredientes que integran esta receta, como el azúcar, ya no son 100% desde la época prehispánica, antes de la colonia, sino después, ya que trajeron los españoles todos estos ingredientes, pero eh, el enfoque principal es en el maíz. Entonces por ello me gustó crear esta receta y compartirla para que puedas hacerla desde tu casa. Y podiendo modificar a lo mejor un poco de ingredientes como va a ser el caso de esta receta. Yo voy a modificar los ingredientes con insumos que yo tengo en mi casa. Obviamente no cambiando los ingredientes principales que es el maíz y también el huevo. Todos los demás sí se van a modificar un poco. Como el dulzor que yo voy a utilizar, un tipo de edulcorante que se llama stevia y esto es con el propósito de darle un giro eh, en valor nutricional una persona que a lo mejor quiere eh, probar una alternativa más eh, nutritiva y también eh, voy a cambiar la manteca de cerdo por aceite de coco obviamente le va a dar un sabor diferente los ingredientes en general, los principales no cambian simplemente son como pequeñas modificaciones que no cambian totalmente la receta pero es una buena alternativa para variar y seguir eh con estas tradiciones mexicanas. Otro ingrediente que se me hace de suma importancia es la piedra de tequesquite, que es un mineral que se utilizaba antes en la época prehispánica para sazonar. Evidentemente yo no lo voy a integrar porque es difícil de conseguir. Otra función que se le da a este mineral actualmente, si es que está disponible, es que esponjen las gorditas si no se utiliza polvo para hornear. Además da un pequeño sabor a este mineral que por eso hace especial esta receta. Este producto tiene un impacto a nivel nutricional en el mexicano, ya que nosotros basamos nuestra alimentación en el maíz. Entonces desde la época prehispánica eh, todos nuestros alimentos giran alrededor del maíz nuestras preparaciones, pero en ese entonces no se utilizaba por ejemplo, manteca de cerdo que ya fue después de la colonia que integraron este, este insumo. Como nutriólogos o personas que cuidamos de nuestra salud o que nos importa lo que comemos. No debemos de dejar de comer estos platillos tradicionales de México, sino informarnos bien qué incluyen, qué contenían o qué podemos seguirles agregando. Para que nos sigan aportando todos los beneficios de estos nutrientes, ya sea por ejemplo la piedra de tequesquite, el maíz el azúcar, que podemos utilizarlo como fuente de energía y no simplemente que nos hace un mal. Sino saber bien porcionar, poder a lo mejor sustituir, ejemplo, una persona con diabetes... Podemos sustituir con edulcorantes como stevia esplenda y así poder integrarlo a su alimentación. Otro ejemplo es sustituir a lo mejor esta manteca de cerdo por aceites vegetales. Podemos agregar aceite de coco o algún otro aceite de tu preferencia o que te pueda dar un mayor aporte nutricional. Incluso, ¿por qué no jugar con los ingredientes? A lo mejor agregarle un poco de canela, pinole tal vez para darle otro sabor pero basándonos en la receta original y solamente hacer variaciones para incluirla en diferentes tipos de alimentación y aún así seguir disfrutando de esta cultura gastronómica Así que comencemos esta receta Como ingredientes secos vamos a utilizar harina de maíz, azúcar, bicarbonato, polvo para hornear ingredientes húmedos Aceite de coco, yemas de huevo, leche. En utensilios vamos a ocupar un comal, un bowl, un colador para hacer la harina y algo para revolver. Vamos a comenzar con los ingredientes secos, que es una taza y media de harina de maíz, cuatro cucharaditas de stevia, una pizca de bicarbonato y una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a cernir todos los ingredientes en el bowl. Ahora vamos a hacer un hoyito adentro, un cuenco. Y ahí vamos a introducir los ingredientes húmedos. Vamos a agregar 3 cucharadas de aceite de coco. Vamos a agregar 3 yemas de huevo. En esta equivale la mitad de media taza. Y ahora vamos a ir agregando chorritos de leche, eh, solo lo que se necesite para crear consistencia. Y así quedan las tortitas de la villa, mejor conocidas como las tortitas de Coyoacán.